La donación de órganos y tejidos es una acción voluntaria y el más grande acto de amor hacia el prójimo. ¿Tienes dudas al respecto? Aquí te dejo cinco datos importantes sobre el tema. Los órganos serán extraídos solo cuando los médicos diagnostiquen muerte cerebral. La extracción de los órganos no daña la apariencia física del donante. Los adultos mayores y los menores de edad también pueden ser donantes. Donar órganos es el mayor acto de amor por el prójimo y no va en contra de ninguna religión. Si decides ser donante, conversa con tu familia para que respeten tu voluntad. Y recuerda, tú puedes dar vida después de la vida. Ama, dona, vive.